Muy buenas a todos, tenemos un nuevo noticiero con el que completamos toda la cobertura ciclista de esta última semana y media. En esta ocasión empezaremos con lo ultimísimo de Gan Bernal, Marc Cavendish y Nairo Quintana. Actualizaremos los programas de carreras de ciclistas como Tadej Pogachar, Marc Soler, Bernard Kosnefrois, Froome, Sagan y compañía. Y veremos las carreras que han sido presentadas, como la Vuelta a España o la París niza Abajo en la descripción tienen los links a los otros dos noticieros de esta trilogía, por si queréis echarles un vistazo. Muchísimas gracias por la gran acogida que ha tenido el último. No nos demoremos más y vamos con la información. Comenzamos este quinto noticiero de enero con Nairo Quintana, del que tenemos una noticia muy importante. Su padre, Luis Quintana, desveló en una entrevista a Noticias Caracol que Nairo viajará este fin de semana a Europa a cuadrar el que será su equipo para esa temporada. Eso sí, no saben cuál será y todavía no hay nada seguro. Al menos, un europeo sí y no el Team Medellín o el Colombia Pacto por el Deporte. Pero... ¿Qué conjunto europeo podría ser el elegido? Desde hace meses, muchos han ido negando su rumoreado interés en Quintana, que es el Bahrein, el Israel Premier Tech, el Trek Segafredo, el Intermarché o los franceses de la C2R o Cofidis. En otros equipos, que ya tiene sus plantillas cerradas y completas, como el DSM, Movistar o J colula Sea el que sea, esperemos que pueda ser la partida en un buen calendario World Tour, quizás incluso en giro y vuelta. Dejadme en comentarios el equipo que creéis vosotros en el que acabará Nairo. Otro colombiano del que tenemos más novedades es Egan Bernal, que en una entrevista en El Alargue confesó no haber asimilado todavía el 2023 que le espera y en el que el Tour de Francia será el gran reto, viendo cómo estaba por estas mismas fechas el año pasado e incluso con los pensamientos de retirada que pasaron por su cabeza. Sobre su calendario, Bernal confirmó su inicio en San Juan, salido de los campeonatos nacionales de Colombia en Bucaramanga, a los que seguirá la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, del 15 al 19 de febrero. Ya en marzo y abril será de la partida en dos buenas carreras World Tour, como la París-Niza y la Itzulia. Y luego toca prepararse para el Tour, con la vista puesta también en la Vuelta a España si la ronda gala sale bien. Os dejo el resto de la entrevista en los links de la descripción, también de su opinión sobre Miguel Ángel López, Nairo Quintana o Jonas Vingegor. Y bueno, otra novedad de última hora la tenemos con nuestro sprinter favorito, Mark Cavendish, pues hace unas horas en la escena oficial, por fin, su fichaje. Tras el hundimiento del B&B Paris Cycling Project y un mes de indicios y suposiciones que fuimos viendo en los noticieros, el británico se une al equipo kazajo para esta temporada, en la que espera poder batir el récord de victorias de etapa en el Tour que comparte con Eddy Merckx, 34. Veremos si entre Batistella, Lass, Shritsa, Boaro y algún otro, además de Ball, cuyo anuncio debería estar al caer se supone, pueden formar un tren más o menos fiable para los sprints. Seguimos con más programaciones de carreras y con el UAE en el que Juan Sebastián Molano volverá a repetir presencia en la Vuelta a España tras su triunfo el año pasado. El Sprinter iniciará su 2023 participando en tres de los trofeos de la Chanes de Mallorca, seguidos de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y el UAE Tour. Seguimos con Tadej gachar que quizás empiece su 2023 un poco antes de lo esperado que en el UAE Tour, pues la organización de la clásica Jaén Paraíso Interior, la misma del Madrid Criterium que ganó en diciembre, está en conversaciones para que el esloveno tome la salida en la segunda edición de la prueba. Sobre su posible participación en la próxima Vuelta a España, de la que luego lo hablemos Machin ha querido dejar muy claro que el UVI se ceñirá al plan original pogachar al Tour y ya, con el equipo de la Vuelta siendo liderado por Juan Ayuso El esloveno estará acompañado en la búsqueda del maillot amarillo en el Tour de Francia por Marc Soler que quiere hacer un buen papel tanto en la Vuelta a Cataluña como en la Itzulia en su inicio de temporada También estará en la ronda gala el recién llegado Tim Velens que si bien será de la partida en la Challenge de Mallorca, su programa le llevará a estar en plena forma más adelante, en las clásicas flamencas y las de las Ardenas, antes de tomarse un descanso para el Tour. Se ha desvelado también el calendario de carreras de Alessandro Cobi, que estaréis viendo en pantalla, con el italiano iniciando en Australia, un mes de marzo completamente italiano y un giro de Italia en el que aspira a repetir victoria de etapa. También será de la partida en los nacionales italianos y el Tour de Austria con la esperanza puesta en poder acudir al Mundial de Glasgow. Seguimos con el AG2R, que ha desvelado las tres primeras carreras en las que competirán cada uno de sus 29 ciclistas. Para lo que os dejaré un link a la web del equipo en la descripción si queréis consultarlas. Aunque sí que voy a destacar al recién llegado del extinto BB, Frank Bonamour, que tendrá un inicio de temporada francés en Bechet, Fondrome y la París-Niza. Centrándonos en sus mejores nombres, Benoit-Cosnefrois iniciará su temporada en el GPL Le Marseille y la Toile de Vécheuse junto a Liberna Essen y hará su estreno en las clásicas empedradas de Flandes, compitiendo en Umloop y la E3 Saxo Classic, y con posible participación en el Tour de Flandes. Su presencia en el Tour de Francia no está asegurada. Uno de los belgas del equipo, Greg Van Avermaet, considera 2023 un año clave para determinar si se retira o no tras dos años con el equipo un tanto flojos. Van Avermaet aspira a quedar entre los 10 o 5 primeros en alguna de las grandes clásicas, y en su calendario, que comenzará en la actual de B6, destaca el tríptico italiano, además del pavés y el Amstel. El AG2R también ha desvelado que Aurelien paré Pentre ha sido definido como líder para la general del Giro de Italia, en el que quedó sexto en 2020. Pasamos a otro equipo francés, el Cofidis, en el que Guillaume Martin ha confirmado que en 2022 tendrá un calendario más ligero y hará solo una grande, el Tour con la vista puesta en la general. El escalador iniciará su temporada en Mallorca y estará en las Fan Classics y la Cirena Adriático. Su compañero Geske le acompañará en el Tour y quiere volver a pelear por la montaña, que casi ganó en 2022. Tras retomar la competición en Mallorca, el alemán estará en varias carreras por etapas World Tour, París-Niza, Romandía, donde fue tercero el año pasado, y el Criterio de Dauphiné. Uno de los nuevos fichajes, Jonathan Lastra, si bien tendrá oportunidades ocasionales, deberá enfocarse en el apoyo a sus líderes. El vasco tendrá un calendario muy centrado en España y espera estar en el 8 de la vuelta. Por su parte, Alexis Renard iniciará en Australia, Oman y el fin de inaugural belga antes de afrontar su primera Paris-Niza. Y Benjamin Thomas acompañará a Martín Igesque en el Tour de Francia, donde también quiere estar Axel Zingle, y sus primeras carreras serán el jefe de la Marseillesse y la actual de Bechesse. Damos el salto al Arkea Sansic, que ha desvelado las carreras de enero a marzo de varios ciclistas y que iréis viendo al completo en pantalla. Empezamos con Jense Biermans y David Decker. El primero se estrenará en la clásica de la Comunidad Valenciana y competirá mayormente en pruebas de un día, en las que alternará libertad con el trabajo para sus compañeros. Por su parte, Decker será el velocista del equipo en algunas carreras y podrá jugar sus cartas en la París niza Pasamos a otros dos fichajes, Andriy Ponomar y Luca Mozzato, que coincidirán en Mallorca. El ucraniano hará un calendario diverso para descubrirse como ciclista, mientras que Mozzato tendrá que hacer uso de su punta velocidad y estará en la Milán san Remo. Seguimos con dos escaladores. Eliges Bert será el jefe del equipo en el Tour Down Under y la Vuelta a Cataluña, donde será acompañado por Nicolas Edé, que cumplirá esa labor de Gregario a la espera de alguna oportunidad. Y finalizamos con la primera carrera que afrontarán el resto de sus compañeros que no han aparecido en estos bloques previos de la Arkea, y con tres jóvenes de los que estaréis viendo sus programas. Gustiu y Le Ver se estrenarán en el Tour de Under, mientras que Barré lo hará en la Challenge de Mallorca. Seguimos con el Israel Premier Tech y los planes de Chris Froome y Jacob Fulslang. El primero dejó muy claro que no tiene pensamientos de retirarse este año, en el que ha empezado pronto en el Tour de Anander y la Cade Evans Great Ocean Road Race. Ya en febrero estará en el Tour de Ruanda y todo indica que estará en el inicio del Tour de Francia en el País Vasco, aunque su enfoque para hacerlo bien en la General estará más en carreras de una semana como la Paris Niza o la Dauphiné, no el Tour. De su compañero Jacob Falsland, sabemos que está considerando seriamente el ser de la partida en el Tour de Flandes, las clásicas de las Ardenas y el Giro de Italia, por lo que el Tour no sería una opción para el danés en 2023. Otro que tuvo un 2022 difícil, Peter Sagan, aseguró que este año será mucho mejor sin el Covid persistente y tras debutar en la Vuelta a San Juan, realizará una concentración en altura en Colombia. Luego volverá a Europa para el fin de inaugurar el Belga y participará en varias clásicas, con el objetivo final de su carrera deportiva el imponerse en la Milan-San Remo. ¿Lo en 2023? Y terminamos con novedades de los dos líderes del Lotto Destiny, equipo que desveló las carreras de enero a abril de sus mejores ciclistas, como comentamos en el tercer noticiero ciclista de enero. Pues bien, mientras Caleb Iwan aspira a ser de la partida en el Mundial de Glasgow tras el Tour, Agneau de Lee ha sido confirmado en dos clásicas francesas de mayo, el Grand Prix du Morbihan y el Trobro León. Cambiamos de tema, y nos vamos al dopaje, en el que tenemos novedades de Tun Aerts, de que actualizamos su caso en el octavo noticiero ciclista de diciembre. El belga se ha cortado el pelo no sin antes conservar otras cuantas muestras y hacerse un nuevo análisis. Este demuestra que no se ha encontrado el letrozol desde este verano, por lo que la exposición al mismo se detuvo después de la temporada 2022 de Ciccross, y probablemente, según el ciclista, provenga de suplementos dietéticos. Aerts volvió a asegurar que impugnará la propuesta de dos años de la UCI, y que iniciará un procedimiento ante el Tribunal Antidopaje de la UCI con el objetivo de que una comisión independiente determine algunos meses de reducción de la suspensión que expirará el 16 de febrero de 2024. Nos vamos ahora a Portugal y con el W52 FC Porto, que además de presentar su proyecto Sub-23 con un par de veteranos, como el exmovistar Javier Moreno, ha conocido que 10 de sus antiguos corredores como Joao Rodríguez, José González o Johnny Brandao, el manager Adriano Quintanilla el director, Nuno Ribeiro, y su adjunto, José Rodríguez, serán procesados judicialmente por tráfico de sustancias y métodos prohibidos, así que es posible que a la sanción deportiva impuesta por la Autoridad Antidopaje de Portugal y la UCI le siga otra judicial si la acusación de la Fiscalía prosigue. Uno, cuya residencia fue registrada hace meses por la policía como parte de la operación Proba Limpa y que fue despedido inmediatamente por el Fapel, Francisco Campos, ha sido absuelto por la justicia portuguesa y ha fichado por el propio W52. Y a todo esto, se confirma que la Federación Portuguesa de Ciclismo va a introducir para 2023 y 2024 el pasaporte biológico para todos los ciclistas de sus equipos continentales, algo que no es obligatorio para los conjuntos de esta división. Portugal sigue dando pasos importantes en la lucha contra el dopaje. Antes de continuar, recuerda que si está gustando el vídeo, siempre puedes suscribirte al canal, darle un like y dejar un comentario. Muchas gracias. Vamos ahora con carreras y calendario, y antes de ir con la vuelta a España, tenemos el anuncio oficial de las nuevas reglas de la UCI para las cronos y que ya comentamos anteriormente. Ahora, los coches de apoyo deberán circular a 25 metros de distancia al ciclista para eliminar la ventaja aerodinámica que existía anteriormente, cuando se podía ir a 10 metros. Y la segunda regla actualiza las medidas del manillar de contrarreloj dependiendo de la altura de los ciclistas, permitiendo ajustar su posición. Además, como estaréis viendo en pantalla, también se aplicarán nuevas y duras sanciones para los vehículos de la caravana ciclista de todas las carreras si vulneran las normas y ponen en riesgo a los ciclistas. Ahora sí, vamos con la presentación del recorrido de la Vuelta a España 2023, que tendrá lugar del 26 de agosto al 17 de septiembre. Aquí vamos a dar las claves de un recorrido claramente diseñado para los escaladores, con nueve finales en alto, incluyendo dos cimas míticas como el Tourmalet y el Angliru, en las etapas 13 y 17, respectivamente. Una etapa 13 de tan solo 135 km, pero con el Lowbisk y Spandels antes del Tourmalet. Casi nada. La alta montaña llegará bien pronto, ya en la tercera etapa, tras el inicio en Barcelona y en la que se cruza Andorra, ascendiéndose dos puertos de primera categoría en los últimos 40 km, Ordino y el final en alto en Arinsal. También llama la atención la sexta etapa, con final en el Observatorio de Jabalambre y sus 12 km al 7,5%, y una durísima segunda mitad. La octava, que marca el retorno del Chorret de Catí y sus rampas infernales, tras otras cuatro ascensiones puntuables, o la decimocuarta, la jornada posterior al Tourmalet con dos puertos de categoría especial, antes del final en la estación de esquí del Larra Belagua. Pero también tendrá que decir mucho la decimoctava etapa, la que siga la Gliru, con el doble ascenso final al puerto de la Cruz de Linares. Así que muchísima media y alta montaña, culminada en la penúltima etapa, con 200 kilómetros de serrucho, con 10 puertos de tercera categoría y 4300 metros de desnivel. Vale que no parecen los puertos más amenazantes, pero la fuga estará muy peleada y da vía libre a los movimientos tácticos por la general. Pero claro, siendo la vuelta, no podía faltar la tapón y puerto, y en esta edición tendremos dos. La primera es la de la Laguna Negra, en la que se impuso Daniel Martin hace dos años, y la segunda es la de Cantabria con final en Vejes, desaprovechando completamente puertos de la zona como Carmona, Oz y Ozalba. Más allá de la montaña, habrá 39,6 kilómetros contra el crono, divididos entre los 14,5 de la jornada inaugural en Barcelona, que será una crono por equipos, y los 25 de la individual de Valladolid en la décima etapa. Y terminamos con los sprinters, que no tendrán mucho terreno para brillar como de costumbre. Únicamente hay 4 oportunidades claras, y 2 son a la final de la carrera, en la 19 etapa con final en Iscar, y el tradicional paseo en Madrid. Otras opciones serán las etapas 4 y 5, con dificultades en la segunda mitad del recorrido, que podrían ahogar a algunos hombres rápidos. Así que el pobre Merlier, se acaba viniendo, estará contento. Con todo esto, ¿qué opinión nos merece este recorrido de la vuelta 2023? Pasamos al Tour de Francia, pues Javier Guillén y representantes del Ayuntamiento de Barcelona se reunieron con Christian Proudhon, director del Tour de Francia, para trabajar en la consecución de un objetivo. Que en alguno de los próximos años, la Gran Boucle tenga su inicio, su grande Depart, en la ciudad Condal. En cuanto a otras carreras World Tour, tenemos el recorrido oficial de la Paris-Niza. Serán 8 etapas del 5 al 12 de marzo, con las dos primeras destinadas posiblemente a los sprinters, que deberán estar atentos al viento y a las pequeñas cuestas. En la tercera, tenemos algo que no se veía en la prueba desde hace 30 años, una contralog por equipos de 32 kilómetros con algunas particularidades que estaréis viendo en pantalla y que obligarán a los equipos a ajustar sus estrategias. El siguiente día llega el primer final en alto en la Log de Gardes. Sus casi 7 km al 7% tras su último tercio de etapa montañoso. La quinta jornada, de 212 km, será una opción clara para los sprinters, mientras que la sexta está diseñada para los punchers, pues tiene un recorrido accidentado y algunos muros bastante notables. La penúltima etapa es un nuevo final en alto en el Col de la Cuyol, un puerto de 15 km con una pendiente del 7% bastante regular, donde de Richie Port se hizo con la victoria en 2017. Y la París-Niza finaliza. Como no piensa de otro modo, con el clásico y breve recorrido alrededor de Niza lleno de subidas como el des que se corona 15 de meta e incluye un kilómetro al 13%, el llamado Chemin du Minagriag. La otra carrera de cultura a destacar es la Itzulia, pues la organización ha desvelado el recorrido de la sexta y última etapa. Una jornada de media montaña con siete puertos puntuables distribuidos a lo largo de 58 kilómetros que no finalizarán en la tradicional subida a rate. En cuanto a carreras de nivel punto Pro y 1, tenemos varias presentaciones. La primera es la de la Volta a la Comunidad Valenciana, que se celebrará del 1 al 5 de febrero y cuyo recorrido es el mismo que comentamos en el séptimo º ciclista de diciembre, por lo que no incluye contrarreloj y está enfocado a los escaladores. La primera y tercera etapas tienen dos dificultades en la segunda mitad que eliminarán a los sprinters. La segunda tiene hasta 7 cotas puntuables y final inédito en el Alto de Pinos en Benissa. La cuarta es la tapa reina, con cinco puertos de montaña y final en alto en el santuario de la Cuba Santa. Y la quinta y última, de tan solo 93 kilómetros y con meta frente al Oceanographic, tampoco será bienvenida por los menos escaladores por la subida a la frontera. La segunda carrera presentada es el Saudi Tour, que dará comienzo a sus cinco etapas el próximo 30 de enero. Las dos primeras están destinadas a un sprint masivo al igual que la última, que cuenta con un tramo de grava de 8 kilómetros y un final que pica para arriba mientras que las etapas 3 y 4 serán para los de la general, destacando la cuarta con el temible muro de Harratu Wairid y sus 3 kilómetros al 12%, donde Maxim Van Gils se impuso para ganar la pasada edición. La tercera es el Tour de Antalya, también de nivel 2.1 y que se disputará del 9 al 12 de febrero. La primera etapa debería acabar en un sprint masivo, la segunda y la cuarta tienen una larguísima ascensión en la mitad de su recorrido que podría favorecer los ataques lejanos y la tercera etapa será la Reina, con numerosas ascensiones y un final en alto en un puerto de primera categoría y las otras son tres clásicas la de Almería, que se celebrará el 12 de febrero ha presentado un recorrido de 190 km claramente pensado para los sprinters el GP ciclista de Marseille-La Marseillaise la carrera inaugural del calendario francés el 29 de enero cumplirá con el recorrido ondulado al que nos tienen acostumbrados con numerosas dificultades repartidas a lo largo de sus 167 km. Mientras que la Noquere Coerse, situada a mediados de marzo, el día 15 cumplirá el tradicional esquema de una clásica de muros empedrados belga. Serán 193 kilómetros en los que tras un tramo inicial llano, no pararán de sucederse las dificultades. Destaca el circuito final con el Nokia Berg y Langeast, al que los ciclistas darán 4 vueltas. Y terminamos este noticiero con el anuncio de la vuelta del trofeo Mateotti tras su cancelación del año pasado disputándose su 75 edición el próximo 17 de septiembre. Y con las elecciones al nuevo presidente y a la CPA, la Asociación de Ciclistas Profesionales, para el 17 de marzo tras la salida de Gianni Buño tras tres mandatos. La fecha es un día antes de la Milán San Remo y dos del Trofeo Binda Femenino, por lo que numerosos ciclistas podrán votar en persona, aunque por primera vez se permitirá también el voto electrónico. Y aquí termina este quinto noticiero ciclista de enero. En unos días tendréis un nuevo vídeo en el canal quizás la previa del Jumbo Bisma que os debo, o un ranking de los Mayots de la temporada 2023, que ya han sido presentados todos los del World Tour y Pro Teams. Si te ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción, siempre se agradecen. ¡Hasta la próxima!